Amigo del pescador, amigo de zona pesca, tenemos para mostrarle cañas de lanza de mar, modelitos rotativos frontal, también tenemos varas peladas para armar. Vienen desde 3.30, 3.60, 3.90 hasta 4 metros 50, un tramo, dos tramos, tres tramos. Hay gran variedad de modelos, gran variedad de pasadillos, de distintas marcas. Tenemos de Masterfish, Shimano, Tech, Redfish, Omoto. Pini, Sibey, Bambú, un montón de marcas a su disposición. Pueden pagarlo en 3 y 6 cuotas en interés y si no en efectivo 15% de descuento. Hacemos envío a todo el país. También para complementar la pesca de lo que es variedad de mar, tenemos gran cantidad y variedad de riles de surfcasting, Distintas marcas también como Shimano, Komoto, Sicobo, Redfish, Gama, pueden venir a zona pesca y llevarse todo el equipamiento que necesitan para esta temporada de pesca de mar.